Cuántas sorpresas nos hemos llevado en blanco, muchas y muy buenas, cada semana los invitamos a revisar grandes cortometrajes internacionales y esta semana no será la excepción, soy Osvaldo Canales y de la mano de jóvenes realizadores comenzamos. Premio El Mejor Cortometraje en el Festival Fuera de Foco 2 en la ciudad de La Plata, premio Mejor Documental y Premio del Público en el Fesic Claypool y también Premio del Público en el Sexto Festival Internacional de Cine de peguajó y Construir Cine Cava en Argentina. Les hablo del corto argentino El Más Grande, que nos cuenta la historia de Juan Carlos. Él vive en una comunidad pequeña al interior de Buenos Aires. Tiene un trabajo extraño y único. Hace publicidad solo con su voz mientras recorre las calles de toda la ciudad. Su director, Gastón Escudero, nos presenta el cortometraje. El más grande es un cortometraje hecho en Argentina, lo hicimos en General La Madrid, que es un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, y cuenta la historia de Juan Carlos Vallades, un vecino, un muchacho, que tiene un trabajo único y extraño. Él hace publicidad por la calle solo con su voz. Los invito a compartir el más grande. Vamos a verlo. la petrolera llegando al mejor marca, el más grande. Yo me llamo Baja de Juan Carlos, pero ese el nombre me dice Juancho, ese, ese es el nombre. El este nombre de Juancho. <coughs> vengo con mi hermana, con mi mamá, eh, con mi mano. Somos, somos cuatro. Uno está en Buenos Aires y tres acá. Eh, vengo con el Julio Franco y con, y con mi mano. A tomar unos y así. Después como en la. A la tarde vengo, a la tarde vengo. Tomando los mate y después hago la propaganda. Bueno, la, la publicidad eh, no está haciendo una radio. Eh, yo, no, yo hago la calle, pero en la voz mía. Yo hago la calle en la voz mía. Pero la gente me quiere encuadrarlo y yo, yo me lo quiero y yo me lo acuerdo todo. Yo entro y le digo, ¿qué, ¿no, no, no, no querés que te haga una propaganda? Sí, de sí. hecho me noto cuadra no y yo la paso. Primero la tuya, después se me grabe en mi cabeza. Y después la repito todo el día en la calle. Me corro toda la Madrid. Me corro toda la madera, me corro. Voy en, en mi inicio un poco y después me voy a, al otro lado. Pero me corro toda la madera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 25, 26, 20, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 59 de un, un solo día hago de la... De la a la 22. Tengo que ya más que la radio. En la radio, viste, como a mí no me gusta escuchar música. No me gusta la radio. me enferma, la radio, Por eso, por eso yo, por eso yo no quiero tener nada, nada, nada, nada en mi Bajo el taller protegido de la luz esperanza, hacemos bolsas. Eh, a veces la gente lo da a enciclar para hacer, para, hacer, para hacer los cumpleaños o si no para hacer, para hacer, eh, para hacer eh, los regalos para el día de niño, para el día de padre, para el día de la madre, hacemos todo el taller protegido. Y todos me quieren. Y todos. Muy bien, me Muy bien. Soy como un humano, eh, yo le doy una mano, ellos ello me dan la, la publicidad y yo en cinco minutos la va a jugar. Mi sueño, mi sueño es ah, que, que estén bien, que yo esté bien. Mi sueño es como el más grande. El más grande de.. El más grande de la propaganda. Y otro la salud. Uno de trabajo y otro de la salud. Estoy bastante linda y gracias para con mi amigo este que me, me dio el aguante, que me puso el aguante toda la que la, la, la madre. Todo, todo moviendo. Todo. Mira que va. Bueno, la gente que piensa que, que va, a estar, va a estar muy bueno, eh, yo, quiero, yo quiero que lo quiero para mí que es un futuro espectacular. El futuro mío es grabando y más formas. Increíble el mensaje que hay detrás de este cortometraje, una gran historia que queremos conocer más de cerca. Por eso le preguntamos a Gastón Escudero, ¿qué te llevó a poner la mirada en Juan Carlos? El encanto que tiene Juan Carlos, el carisma, es lo que realmente nos atrapó para hacer este cortometraje. Eh, es bellísimo ver cómo él se siente incluido por la comunidad y cómo él se siente querido y la importancia que tiene eso también, ¿no? De poder sentirse libre caminar por la calle y hacer del espacio público su propio espacio. ¿Qué representa desde tu punto de vista a Juan Carlos para la comunidad? A pesar de tener una discapacidad, él logra desenvolverse de manera maravillosa y logra encontrar su espacio, su laburo. Sin embargo, obviamente también un poco reclama eso. ¿Por qué no puede tener un trabajo? Esa, ese reclamo a la comunidad que le hace... Lleva a todos a ponerse a pensar, además de quererlo, invita a reflexionar. ¿Cuál fue la reacción de Juan Carlos cuando le proponen contar su historia? Natalia Barrutia, también directora del proyecto, se acercó a Juan Carlos, que ya lo conocía anteriormente porque trabaja en Educación Especial. Eh, le propuso filmar este cortometraje y él accedió inmediatamente. Se puso muy contento, incluso dijo que él había esperado siempre el momento en que alguien lo entrevistara. En tu caso... ¿Cómo te sentiste con el trabajo terminado? Estamos realmente muy satisfechos con el trabajo terminado porque lo hicimos de manera muy sencilla, pero entendemos que comunicamos lo que queremos decir. Hacemos un retrato de Juan Carlos, eh, muy humilde, pero a la vez muy profundo. Y eso también impacta en la gente que lo ve. Estamos en un contexto donde la salud mental está siendo... ...olvidada por organismos que tendrían que acordarse mucho. Estamos hablando del Estado, estamos en contextos donde los gobiernos olvidan al pueblo... ...donde los ministerios pasan a ser secretarías. Entonces lo que, lo que necesitamos es comunicar la necesidad y la importancia del amor... ...hacia las personas que más lo necesitan. ¿Cómo te ha ido con los circuitos de festivales? Nos ha ido realmente bien... Sobre todo porque siempre que participamos y los premios que hemos ganado tienen que ver con el premio del público, lo que significa que el personaje eh, genera empatía en la gente que lo ve. Y eso nos parece muy importante. Además, la plata que hemos ganado en los premios de los festivales se la hemos dado a Juan Carlos, lo que también nos lleva a que sea una gratificación eso. Poder canalizar ese dinero que por ahí se llevaría un director, un productor, que se lo lleve la persona eh, de la cual trata el cortometraje. De eso nos hemos esforzado mucho y a él creo que también lo ha ayudado bastante. En general en festivales la respuesta siempre ha sido buena por parte del público y no tanto del, del jurado. ¿Qué proyectos tienes en mente? Y otro tema que nos interesa mucho es el tema de migraciones, sobre todo en Argentina con migrantes africanos que, que vienen aquí a buscar un futuro mejor. Eh, y la sociedad a veces se comporta muy mal, y más con gobiernos que están tirando a retroceder en materia de derechos migratorios, en general en materia de derechos humanos, pero en particular con los migrantes que están siendo muy maltratados por el aparato represivo del Estado. Mil gracias Gastón Escudero por compartir en blanco la historia del más grande.